¿No te veis aquí dentro? ¿Podáis estar bastante tranquilo? ¿Se ya no a Sí. de el ahora aquí falta tres de ¿no? ¿Tú uh. no, dos. no dos. El si que... sí. final, sí este, en y son, de que, por Gracias. ¿Vosotros ya tenéis? No. Sí, yo que entrar en no que entrar ¿No que un no Gracias. de Se está celebrando el primer concurso de postales de la Lenques, Ayuntamiento de Carlet. Todas las postales que acaben de ver son de la categoría Benjamín, o Benjamín, y son de tercer y cuarto de fb Ahora el está deliberando quiénes son los guayadores. también vamos a tener también un y las soluciones se dedica la pica del coro la es la idea sí se sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí es sí sí sí sí no yo soy no no sí sí А можешь, сстеригай и глянь мне надо. Ади, бенгалом Entonces estos postales que acaban de morir son de la categoría A de B, que pertenecen a sin y si se de EGB. No, que si no, la sí que tragan yo creo que sí que tragan Tú pasa la cámara que te lo voy a. No, no, pero... No, no no no pasa la prensa, ¿no? Porque, que, venga, claro. ¿que pasa? ya ya sí no yo no, sé no, no, no, no, no va a no a ver y a mí me tenemos madre, muy chévere, quiero, lo tengo para octavo... me lo diga. que es maría. Pero más. Y más y sí, <tipsas> no, más... En sí, sí, sí. no no es que no, ahí, no, no, no, no, no, no, de no, t -t -t sí, no, me de no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no hay y se han instalado en de la ¿Qué es el final ¿Qué el Ya que son tontos además. en del concurso y me suplique ahí le va a ganar. Hasta el pues eso, eso creo que es un toque para Si el primer de igual tiene sí, sí, una de que un un No, día. lo que no, dice es que de ahora no a la personas edad que participen todos, pero a la próxima el que tenga el de no No me Y que yo es que a no estaba tan el y si no No se me he sí, sí, sí, sí, no me haya dicho, igual se va apuntar para... Para... Sí, no Y pues, no, no. no, no, no. no. Si Les costados que acaben de ver pertenecen a la categoría infantil, que son séptimo y octavo, sete y huite. Lo que sí que quiero que se donen entonces conte es que en estos dibujos ni a mon menos trebal y a de a veces, menos dibuix que en els mesticotes. O sea que eso es un, una para a tolemó que a chudem més a que va a también de més machos. No perquè de més machos tenen que estudiar el dibuix lo abandonen. Es que cada, cada pare o cada mestre se doni compte del tema. Y lo que sí que volia dirlos también es que no ni que posar el no Davant de todo que posar a los o en un sobre. Esta vega es el primer concurso, han participado todos, pero es próximo concurso el que parte el nom, y si será excluido, y no entrará a concurso. El, el nom no puede estar más, Porque claro, si es aquí es, y podría haber malas interpretaciones. Así teníamos el churat que ha decidido. Quienes postales son les Millores. Pero en el colecho San Bernard está Maruja Aquino. Hola, Maruja. No. Pero en el colecho Bosnarín está Carmen Jimeno Quiles. Ah, ah, eh? De personas cualificadas está Salvador Poca García, pintor. Y Chaume Estilazal, pintor. Hola. Y como rechidor de educación, José Luis Goño Teodía. Los parte de la que se han presentado de todos los colegios de EGB, pero el jurado no se ha presentado ni el de la Devesa ni el de Juan Vicente Mora. También tenemos que decir que este jurat ya ha de liberar y el premios han segut concedidos a estos postales que ustedes verán a continuación. Yo <tose>